amigos gracias por continuar en nuestra sintonía 7 de la mañana con 42 minutos tema importante que estaremos abordando a continuación un tema que nos ha llegado al corazón no solamente por lo que hemos escuchado en estos últimos días esta situación este caso realmente lamentable esta familia que vivía en escasos recursos en sucre específicamente en un bus no es el único caso que hemos estado conociendo a lo largo de de este año hasta la fecha en lo que va de esta gestión de este 2018. Sin embargo, en reiteradas oportunidades hemos estado reflejando la ayuda que se les brinda a estas familias de escasos recursos que realmente necesitan esta colaboración para poder salir adelante con un granito de arena. Para ello quiero presentar a Virginia Velasco, directora de gestión social dependiente del Ministerio de la Presidencia que nos está acompañando en esta oportunidad, sin duda para conocer más a fondo estos detalles, no solamente con esta familia de Sucre, sino en todo el país a las familias que se han estado colaborando hasta el momento. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto. Muchas gracias querida Lorena, saludar a todo el país y gracias por la invitación. Como Bien decías, estuvimos estos días ya en Ciudad de Sucre. Y bueno, hemos encontrado una familia de extrema pobreza y bueno, pues uno se siente impotente, eh, de Nora no haber ayudado en su momento. Eh, más que todo, a mí me ha dolido mucho ver un, un niño que tiene un niño especial con síndrome de Down, eh, un niño que vivía en un catrecito, no tenía almohadas, no tenía juguetes. Ese niño debería estar en un hogar especial para que podía ser tratado. Con la atención necesaria. No, psicopedagógico, una atención con un médico. Toda vez de que ese niño realmente tenga todas esas comodidades adecuadas, ¿no? Pero cuando encontramos al niño, no tenía juguetes, pese a que el niño es tan inteligente, tan amoroso el Fernandito, Fernandito se llama, y el papá, el Marco Antonio, la mamá, el eh, papá se hace, eh, vive de llantería, ¿no? algunas veces se gana, dice, 10 bolivianos, algunas veces se gana 20 bolivianos, pero eso no subsiste a la familia. La mamá se vende tucumanas y viven en un carrito abandonado, ¿no? en un carro abandonado. Y en ese carro obviamente, mire, el frío, la lluvia, no tiene frazadas, no tiene alimentos para cocinarse, pagaba un alquiler de 500 bolivianos en Sucre, y como él se gana apenas 10 bolivianitos, ya no puede pagar, pues. Y se salió de la casa, la dueña ya le votó. Entonces, obviamente, eh, él tenía que buscar dónde habitarse. Claro. Y como había ese bus abandonado, entonces eh, se ha entrado ahí. Y obviamente ahí vive, se cocina, duerme. En una catrecita de plaza y media entran tres Los personas. Tres. ¿no? Entonces, imagínense, eh, es una familia vulnerable... Los papás hablan quechua cerrado, poco de castellano, pero eh, ya en marco de esta coordinación institucional entre gobernación de Chuquisaca, alcaldía de Chuquisaca, eh, aldeas infantiles, presidencia, GACIP, todos ya hemos operativizado esto para poder ya la siguiente semana hacer su ayuda humanitaria, trasladar a la familia donde pueda vivir adecuada, adecuadamente. Sí, te cuento ya la buena noticia que tenemos en Sucre. Los de la Alcaldía de Sucre ya han cedido el terreno, ¿no? Tienen un terreno, un espacio en sector Lajastambo. No, entonces ahí se va a construir para las familias de extrema pobreza. Eh, para este señor Marco Antonio, se va a construir para el señor Hilarión Huelpa, se va a construir para el señor Ireneo García. Entonces, estas familias en sí van a tener un techo seguro, ¿no? Y la Agencia Estatal de Viviendas, desde el Estado, va a construir su viviendita. Eso es una alegría y obviamente ellos se han quedado felices. Pero ya la próximas semanas trasladamos a esta familia, ¿no? Y otra familia que ustedes debe ver ha sido mucho de impacto este, el señor Hilario Nuhalpa. Es un adulto mayor que él vivía igual en un basural, ¿no? En un basural eh, él vivía con sus cuatro nietos más su hijita, eh, su hija obviamente, no ya mayor de edad con sus treinta y tantos años, pero ella tiene alguna deficiencia del audio, ¿no? del, del oído, no escucha muy bien, pero está, y ellos vivían en un basural, sacaban de ahí, comían de ahí, se tapaban con lo que encontraban y las guaguas, imagínate, la infección, Expuesto. salud, terrible. Hemos luchado esto para sacar más o menos como tres meses, porque el abuelito estaba acostumbrado ahí, es el jefe de familia, y no quiso salir de ahí, no quería ir, ¿no? porque difícil. ellos estaban acostumbrados a vivir en ese ambiente. no Entonces lo que hicimos es eh, seguir luchando, seguir cambiando de mentalidad, cambiar el chip de decir que tienes que vivir ...en mejores condiciones... Exacto. ...no, entonces... ...más bien Gasip Aldeas Infantiles... ...con todo su equipo multidisciplinario... ...nos han ayudado... ...y lo convencimos el día martes... ...y cuando el abuelito... Sí, el día martes... ...lo sacamos al abuelito... ...a ah, los aceptó nietos... ¿Aceptó salir? Aceptó salir y lo hemos trasladado ya... ...a la hija... ...a los nietos... ...porque las, el, el pequeñito tiene ocho mesecitos... Es guaguita okay. Entonces el grandecito tiene ya 11 añitos ¿No? El chiquito Y hemos sacado al Gregorio, al Carlos ¿No? A, a, a la chiquita a la primitiva Pero la alegría de las guaguas Querían irse, pero el abuelo no quería Porque él era el padre de familia Llevaba, ¿sabes? Cada día Tres bolivianos, tres bolivianos Llevaba a veces cinco bolivianos Porque él recolectaba el plástico Y lo vendía Era tres bolivianos su ingreso por eso es que buscaban en la basura y con eso se alimentaban. Claro. Entonces, pues lo hemos llevado ese día, eso era la alegría para nosotros, porque queremos cambiar su vida, ¿no? Lo hemos llevado y hemos dejado, eh, lo hemos llevado a aldeas infantiles, al hogar, porque había habido un ambientito momentáneamente, hace que se construya su vivienda, lo hemos llevado y él le hemos entregado sus su televisor, sus equipos, ollas, alimentos, frazadas. Gacipa ha traído su catre, lo hemos armado su catre, lo hemos tenido con nuevas frazadas. Ya, pero la alegría de las guaguas Mi abuelito ya estaba feliz, ha reído, ha dicho esa vez, yo me acuerdo de esta palabra, digo, ahora ya no vamos a vivir pues como eh, pobres ni como indígenas, ahora vamos a vivir mejor, digo, ¿no? Ya vamos a cambiar, nuestra vida va a cambiar en quechua, dijo. ¿no? Y la satisfacción también que sienten ustedes, ¿no?, al momento de poder brindarle este tipo de ayuda y cambiarle las vidas a todas aquellas familias. Sí. ¿Cómo detectan a familias que realmente necesiten esta colaboración? Mire, la que se detecta en diferentes departamentos son por los propios vecinos. ¿Son ellos quienes alertan? Son, son ellos los que nos alertan, ¿no? Otros también, tú sabes, Gasip está siempre ahí al pendiente o algunas veces aldeas infantiles, algunas veces siempre son los vecinos. Los vecinos son las que nos mandan por, por WhatsApp o hacen una llamada, entonces es por vía vecinos. Claro, somos responsables todos, ¿no? Claro. pero más bien nos reporta que hay estas familias de extrema pobreza. Tú sabes que estas familias son ocultas y no quieren salir en los medios, por eso es que el don hilarión Huelpa no quería salir para nada sabe que lo iban a quitar sus nietos, tal vez les iba a llevar a algún lugar donde les iba a castigar, o, o sea, pero no es ese, peor. No es esa la visión ni el objetivo que se tiene, el objetivo es mantener unida la familia, pero en mejores condiciones de vida. Así es, lo que queremos nosotros, que cambie sus vidas, que esté en el núcleo familiar, el desarrollo de la familia, ¿no?, que sea sostenible también posteriormente, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, eso se ha ido trabajando. Ya el martes, en la tarde seguramente los de aldeas infantiles tenían que llevar a, a la clínica para que hagan una revisión médica general a todos. Y posteriormente ya tenía su cuartito, todo su cocinita, su baño dormitorio para cada uno, su sala, lo hemos armado bonito, ¿no? Ya estaba, lo hemos almorzado juntos con ellos y tú sabes, cuando uno ve un almuercito de esa naturaleza, es wow ¿no? Verdad, realmente hemos venido a vivir mejor. Claro. ¿no? Entonces, ver la alegría de ellos eran, de ese niño hermoso, de esa mamá que nunca ha pensado tener una cocinita, porque ellos se cocinaban en un fogón con lo que podía. Entonces, ese día ya llegó su garrafa, su cocina, todo, sus enseres, todo sí. llegó, pero ya era un cambio de vida totalmente después se tenían que bañar, lo iban a peinar, todo era un cambio, ¿no? Realmente nosotros nos hemos sentido felices de que esta familia nos han aceptado salir de ese mal que estaba, ¿no? Mal, lleno de perritos vagabundos porque por la poca comida se han acostumbrado, había muchos gatitos, era en un barranco que vivía, hemos salido, hemos convencido, pero gracias a Dios esa familia ya está bajo techo. Y estas familias obviamente pues, eh, no se encuentra solamente en Chuquisaca, también están en provincias. Y el objetivo de, de trabajar con las políticas públicas es encontrar a estas familias en provincias, en las comunidades, en las ciudades intermedias, en las ciudades capitales, de seguir trabajando y reduciendo la extrema pobreza. Hasta el momento, ¿cuántas familias ya se ha logrado brindar este tipo de ayuda y es que tengan una mejor vida? Mire, hemos trabajado bastante en la Ciudad del Alto, ¿no? Empezando de caso Niña Eva, porque ha sido eso un, un, un camino que nos han abierto para poder identificar. Este fue uno de los primeros casos. Los primeros casos, ¿no? Posteriormente ya hemos ido con muchos casos en la Ciudad del Alto. Eh, y estuvimos en Santa Cruz, estuvimos en Potosí, ahora en Chuquisaca, seguramente hay otras familias, eh, uno que nos han contactado igual era en Tarija, ¿no? en Tarija, una persona con discapacidad, pero así, estamos encontrando, son muchas familias, muchas familias, por ejemplo en el Alto hemos encontrado 50 familias, no, 50 familias, ¿Este es el lugar donde hay mayor cantidad de personas que realmente necesitaban, de familias que necesitaban de esta colaboración? Sí, mire, esta familia no es de Ciudad de Sucre, es de Tarabuco. Esta familia del Hilarión Huelpa es de Tarabuco. Él cuando hemos almorzado había habido un cuadrito de Tarabuco. Yo soy de ahí, digo, hemos preguntado, hemos preguntado y él es de Tarabuco. Son migrantes, claro. ¿no? Como el alto, ¿no? Somos migrantes mayoría de provincias, uh -huh. Eh, provincias del departamento de La Paz, inclusive venimos, de, vienen de Oruro, de Potosí, de Santa Cruz. De aquí también migran igual a Santa Cruz, no es lo mismo, no. Por ejemplo, a, a Sucre vienen en busca de eh, buenas condiciones, cambiar su calidad de vida, no. Pero lamentablemente tú sabes que cuando llegas a la ciudad necesitas dinero, no un Necesita... empujoncito, un empujón, necesitas que tengas una, una viviendita, tu negocio, porque tienes que pagar servicios, todo. Entonces, hay veces hay tropiezos, digamos, de que no puedas encontrar una vivienda porque tienes varios hijos, no quieren alquilarte. Algunas veces no te ganas, porque hay veces te dicen, que sabes trabajar? no Entonces, hay gente que no puede, digamos, desarrollar fácilmente. ¿no? Entonces, son ciertos tropiezos que han ido sufriendo y por eso también... Hay que dar un impulso ¿no? para que estas familias ya posteriormente eh, sea sostenible, ¿no? Porque imagínate, eh, si esta familia solo damos también, no enseñamos a pescar, es muy difícil, Exacto. digamos, ¿no? Entonces, por eso es que la señora Epifania, del señor um, Hilarión, su hija, o sea, va a ayudar en la... De aldeas infantiles y va a tener un sueldito. Ya tiene un trabajo. Además. Ya tiene un trabajo. Tiene no como solamente sostener la a la familia. Así es. Ahora, eso también quería destacar. No solamente se le brinda una vivienda y mejores condiciones de vida, también se les da este empujoncito. ¿no? Tienen eh, ya un trabajo. Tienen un sueldo seguro con que poder mantener y sacar adelante a la familia. En el caso de los niños, ¿cómo se hace, por ejemplo, en el tema de estudios? Miren, también se los ayuda. Sí, sí, sí, sí El tema de estudios, por ejemplo, estaba en otro colegio, los, las ¿no? Sí. Pero ahora se va a hacer una transferencia a un colegio más cercano Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación Entonces eso ya se hace nomás el traslado correspondiente ¿no? Ya se va a solucionar ese temita Y el tema salud, obviamente el viejito tiene claro. un seguro de salud que no conocía Pero ahora tiene seguro de vejez Los niños también, aldeas infantiles, los va a ir colaborando la señora va a trabajar para que solvente a la familia, nos sostenga, porque imagínate, sin recursos tampoco, pues el viejito tiene 81 años, claro. entonces es difícil. Hay otra familia igual que ya hemos entregado al señor Ireneo García, igual él está muy mal de salud y obviamente tiene el, el 10% funcionamiento de sus riñones, de sus dos riñones, ¿no? Entonces lo que pedimos, tal vez alguien quiere donar riñón, no está muy mal. Él, vivo, él vive en una comunidad, se llama Azari, saliendo ya al aeropuerto de Alcantarí, ahí vive, es muy, muy la comunidad, pero igual le hemos entregado su ayuda humanitaria, pero ahorita él lo que necesita es tema salud. Pero lo bueno es que los de la alcaldía de Chuquisaca ya están viendo, digamos, el tema salud, digo, el tema de empleo porque su esposa está sanita. Y, claro, obviamente el estrés, la preocupación, ¿no? Entonces, no tienes recursos económicos. No. Pero lo que estamos viendo, igual que la señora podría ya trabajar en, en, en municipio y así poder tener Solventar. Un, eh, ingreso económico, ¿no? Solventar lo que es medicamentos, estudios, entre otras. Claro que le han ayudado, pero ahorita lo que necesita es trasplante de riñón, ¿no? Entonces, lo que me han pedido también es que alguien tal vez lo puede donar hay, hay personas tan solidarias, tal vez pueden venir a, a la oficina, ¿no? de cómo podemos ayudar a los médicos, ¿no? eso necesitamos, esa familia es igual en extrema pobreza, no tiene para comer, pero bueno, ya hemos dejado, pero lo importante es el empleo ¿no? para sostenibilidad, porque no se puede decir no. A todas aquellas personas instituciones que están en nuestra sintonía y que desean colaborar. ...y contribuir al trabajo que ustedes se vienen realizando. ¿Dónde pueden contactarse? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Hay algún número telefónico, una dirección? Hay una dirección exacta, ¿no? Para más fácil. Estamos nosotros ubicados en la avenida Arce, zona Sopocachi, entre la Rosendo Gutiérrez. El número 2335, estamos en el Ministerio de la Presidencia, en unidad de apoyo a la gestión social. Hay familias que a veces necesitan, digamos, un chofer o un de limpieza, una lavandera, nosotros tenemos. podíamos nosotros garantizar de que esta familia pueda ir a ayudar, tenga lo menos un ingreso económico. Necesitamos que nos cooperen, digamos, no para estas familias, por ejemplo, trasplante de riñón, que nos podían ayudar para que nosotros podamos cambiar la vida y demás. O sea, él quiere vivir. Entonces, Siendo lo que queremos deseos. es salvar la vida a este señor Irene O. García. Y por, por eso pedimos a la, a la población solidaria de que nos ayuden para las familias. Hay hermanas jovencitas que quieren lavar ropa, quieren limpieza, todo, pero a veces no encontramos empleo. Es difícil, ¿no?, vivir de extrema pobreza. Son varios hijos Diez, ocho hijos, los jovencitos, a veces por factor económico, no pueden ni estudiar. Exacto. Pero hay gente solidaria que nos puedan colaborar, tal vez nosotros estaríamos muy agradecidos de estas familias que realmente nos van a colaborar. Le agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho el tiempo, informarnos el trabajo que vienen realizando hasta ahora, que es para destacar. Es un trabajo realmente que te llena de alegría, de satisfacción, ¿no? Al momento de ver la sonrisa de estas personas, a, adultos mayores, de los niños también, cómo les está cambiando la vida, este empujoncito que se les está dando para que puedan salir adelante y sacar también a sus familias adelante. Ha sido un gusto, realmente es un enorme placer tenerla con nosotros y la estaremos esperando en otra oportunidad. Es eh, un trabajo muy lindo, el que realizan, que Así a nosotros es. también, pese que estamos fuera, nos llena de satisfacción, nos alegra el alma, el corazón. Así es, eh, es para mí ha sido una um, satisfacción, bueno, ya no, ya no lloran de tristeza, pero lloran de alegría, Exacto. ver las caritas felices, cambiar su vida cambiar a las guaguas que tengan mejores condiciones con sus juguetitos, pero están muy felices y estoy muy agradecida eh, con la población que también se ha solidarizado, se han acompañado, eh, a los equipos, a las instituciones Exacto. que hacemos fuerza juntos y eso es lo mejor. ¿no? Son... Muchas gracias por la invitación. A ustedes más bien por el, por el tiempo. Son diferentes instituciones que se han sumado a este lindo trabajo eh, para darles eh, salud, vivienda, educación, alimento, empleo, entre varios factores. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, cuando son las 8 de la mañana con un minuto, hemos estado informando acerca de la ayuda eh, social que, les está, que se les está brindando a estas familias de escasos recursos, pero en todo el país. Agradecemos a Virginia Velasco. Continuamos.